Buenas noches compañeros, aquí estamos en tu la costa 905. <risa> ¿Cómo es Guayana? Algo sexy punk. ¿Qué pasa uh. con Coño, aquí, aquí. <risa> eh, bueno, algo es algo compadre. Algo es un poco Me estoy drogando ahora como tesorante Así es, compa, Así es, <risa> <risa> Cuidado por donde se mete eso. Trazamos la, la nariz y peo. <risa> Trazamos por la nariz no y peo, compa. No, tranquilo, no hay peo. Escucha, Escuchas. Guayana Rock Podcast. Estamos aquí reunidos esta tarde en esta sesión nueva, la tercera sesión de Guayana Rock Podcast en la segunda temporada. Y vamos, tenemos un invitado espectacular, un hermano, literalmente es hermano de uno de nosotros, bueno, es cuñado de Manfred, ya saben quién es. Cantante de varias bandas, sobre todo dos muy importantes de la movida del Guayanés. Eh, una es Cuarto Jinete y la otra es una banda a la que hemos hablado muchísimo ya, que es CUM. Como la historia es súper, súper interesante, nos pareció muy bien inventar. A nuestro gran hermano, el gran Jorge Urbano, muy conocido por todos como Galipao. Un aplauso para Gary Pau. Bienvenido a otro capítulo del Guayana Road Podcast. Este vamos a hacer continuación donde quedamos con, con Frisancho. Sancho. No era la idea realmente, pero todo fluyó. Y bueno, ahora seguimos con. Con el señor Jorge Urbano, alias El Pavo El Galipao de Villa Asia. ¿Qué más, me pana? <risa> Hola, buenas noches, saludos a todos. Excelente, sí, estamos aquí eh, bastante emocionados con respecto... Mira, pero esta verga no es un, una exposición en el liceo, marico. habla a verga bien como es, no jodas. Bueno, no, va. Sí va. Cuéntanos así de los, los primeros recuerdos así de que hayas escuchado el rock, de que te haya interesado la música, rock, sé, sé que te, estás con la música de hace tiempo, pero ¿qué fue lo que te cambió así a empezar a escuchar el rock? Bueno, particularmente es que siempre estuve con la música, ¿no? Siempre con mi familia, eh, por mi papá, pues, eh, comencé pues desde niño, a tocar instrumentos, siempre viéndolos a tocar a mi papá, pues, música folclore venezolano como tal, porque tampoco fue que comencé a escuchar a tocar rock, sino a tocar folklor, como tal. Y ya a raíz de como de los 13 años más o menos, el primo de un vecino que venía de Caracas, Germán, él traía bastantes discos y empecé a escuchar música, escuchaba él escuchaba mucho Lex Zeppelin y me gustaba pues, empecé a escuchar Lex Zeppelin eh, y otra movida de los años 70 por decirlo así pues que él traía discos pues eh, de esa movida de los años 70 pues Lex Zeppelin, Jimi Hendrix y, y ahí empezó pues y em, y como tendencia a escuchar música de otros países pero eh, escuchar rock como tal nacional empecé a escuchar sentimientos muertos eh, de hecho sentimientos muertos se presentó en el año 88 en el teatro interalúmina y, y de niño fui yo fui al teatro interalúmina eh, y ahí empecé a escuchar un de rock que viste Sí, el teatro interalúmina sentimientos muertos correcto ya tenía como 13 años correcto y y fue para mí impactante, ¿me entiendes? Ya de una vez quedé como que, wow, a ver, esto es lo que me gustaría hacer, pues. Y ahí empezó, pues, eh, empezó a empezar a crecer y empecé ese movimiento y a escuchar otro tipo de banda. Y después del 89, si no me equivoco, vi, los volví a ver a Sentimiento Muerto, eh, Zapato 3 y a F27 en el Ítalo. Creo que fue ese año, en el 89. Ya, el, el, el concierto del 88 en Bauxilum, que luego se convirtió en Bauxilum. Sí, eh, correcto. Fue concierto donde tenían la avioneta en la tarima, La ¿cierto? avioneta, correcto. Que, para, que la, para los niños, de hecho, cuando comienza el espectáculo, él sale adentro de, de la avioneta, pues, con luces y máquinas de humo. Y eso para mí, siendo un niño, era impactante, pues, ¿me entiendes? De hecho, lo más impactante no tanto fue el, fue el sentimiento, sino como el que yo fui sino que todo el mundo se nos quedaba viendo por entrando en la cola porque Germán tenía unos penachos, tenía unas cadenas atravesadas y, er, y la gente se quedaba viendo así con él, eso de estos locos. Y el delito, el delito fue normal con la tarima sencilla, como siempre. Sí, el delito sí me acuerdo que fue ya otro concierto grande que fui, fue F-27, Sentimiento Muerto y Zapato 3. Mm, ya. Yeah. ¿Tú te, ¿Te acuerdas no, de quiénes tocaban en, en F27? F27, eh, creo que tocaba, que cantaba era Macario, si no me acuerdo, no, no estoy muy seguro, Macario, Esteban, eh, no me acuerdo muy bien de muchos de los integrantes. Ya, porque hemos, hemos estado tratando de, de averiguar un pelo sobre F27, que hay mucha, o sea, no hay nada de información en ningún lado. Entonces estamos tratando de, de buscar eh, información. Yo, bueno si alguien está sabes, viendo y conoce déjenos ahí un comentario para ir recuperando tú sabes tú sabes quién si tiene esa información de quién eran los integrantes de Santa f 27 Tato ah Tato ya sí bueno, correcto vamos a, vamos a Tato por ahí seguramente va a venir en una entrevista también correcto Ajá. luego este, Desde que escuchaste a Led Zeppelin, donde el vecino, después fuiste a, a, a ver al sentimiento muerto, después cómo fue eso de, de que tú llegaste a cantar en una banda? Más o menos fue como en el año 90, 91, si no, si no, si no me equivoco. En 90, 91, eh, en la misma organización Villase, donde, donde vivía, eh, estaban unos compañeros que ya, estaban, ya habían formado el, la agrupación Cuarto Ginete, que era Alex Whitman, José Morillo, Alexander López y Erasmo Mayo. Eh, por medio de unos amigos, llegué al ensayo en la misma organización. Me hicieron un, una, una invitación como tal, se ven que yo tocaba guitarra, y ellos me dijeron, más, que si yo quería participar en la agrupación, como segunda guitarra y haciendo coros, pues, un segundo guitarrista dentro de la banda. Me prestaron una guitarra y, y empecé a ensayar con ellos como, como segunda guitarra, haciendo puro rítmica, como tal, con sí. cuartos y netes, eh, haciendo coros, y, y así fue que comenzó, pues, como tal, de incursión dentro de las bandas, eh, con Puerto y como tal, pero como guitarrista y porista de la banda, pues. Ajá, eh, ¿qué, ¿qué edad tenías en esa época? En el 90 yo tenía 15 años, y creo que con Cuarto Ginete ya comencé como a los 15, 16 años más o menos, y 15, en el 90 casi ya, me uh, inicio del 91, sí, 16 años. Ajá, entonces continúa, entonces entras a Cuarto jinete como guitarrista, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo pasas sí. a ser vocalista? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién, es, ¿Quién fue saliendo para que tú llegaras a ser vocalista de la banda? El, el proceso de que yo cambie la guitarra a la voz principal es que éramos Mayo, no. que el vocalista de Cuartodinete, él salió y todos los más integrantes de la banda de Cuartodinete, como yo sabía que yo hacía voces, eh, las segundas voces de las canciones, eh, me dieron bueno... ¿Por qué no probamos contigo para que tú hagas la voz principal? Ya que éramos nostalgia, broma. Y empezamos a ensayar y yo empecé a darle como la voz principal y ahí, de una vez dejé la guitarra y empecé nada más con, siendo vocalista de cuarto directo en un ensayo, eh, como una prueba, pues como un, una prueba piloto, como, por decirlo así, pues. Y decidí después de unos ensayos dije, no mira mejor yo me quedo cantando y Alex Whitman quedó como guitarrista principal y quedó nada más ¿Quién compuso el, el popular yo con yo tú no no, no no no yo no era tan paíso en esa época y por favor fue <risa> <risa> un chiste fue un chiste más, es más yo diría que en esa época hasta el día de hoy pero sí. continúo <risa> No, pero la, la, la mayoría de las canciones fueron compuestas por Alexander López, que era el baterista. Mm. Ah, de hecho, él era el, el, el cerebro de la banda era, era lobo, correcto, Alexander López, él, él era el cerebro. Porque aparte de ser el baterista, era guitarrista, tocaba el bajo también, o sea, era multifuncional pues en la banda. Pues. Hacía los arreglos de la guitarra también. Ustedes no, ¿no, ¿no, no tuvieron un bajista que el chamo era absurdo y tocaba al derecho y al revés el bajo. Moncho. Eh, Moncho es zurdo, correcto. Y él tocaba ¿Sí? que el chamo eh, como que tocaba así y se volteaba el bajo. Eh, eh... Sí, Moncho, Moncho es surdo, De derecho. Whitman, Alex Whitman, que era el guitarrista, ¿Mm? también es zurdo. Pero ¿Mm? cuando él vio clase con el profesor Daniel Teicedo, él fue la primera de dos clases con la guitarra con las sí. cuerdas volteadas ¿Aló? Pues, ¿Aló? a, a, a los surdos pues y ya les le armó un escándalo y le dijo, no hermano yo eh, no te has visto un concertista de guitarra al <risa> y lo mandó para su casa cambió las cuerdas a lo derecho y él empezó a tocar a lo derecho pues como tal y, y así quedó como guitarrista pues. pero él era surdo también Sí, sí, sí. Yo, mí, yo he hecho eso también con los alumnos. turno lo tengo como, como derecho. Yo leí algo que escribió en el periódico en El Caicedo sobre ese tema y totalmente lógico. Totalmente ah. sí, sí, lógico. Mire, continuamos. Sí, eh, eh, entonces, ¿tienes entonces esa formación? Primer que ¿qué pasa? ¿Cómo entro? Sé que tuvieron un manager también. Pues, que fue Francisco Cole, sé que eh, vino también la televisión, el te la televisión, TV Guayana. ¿Y cómo, cómo llegaron a todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo la cosa fue escalando así? Claro, Francisco fue mucho más... mucho más adelante de lo cuando yo había iniciado cuarto dinero. pues. Eh, en locales ya, la primera vez que tocó se fue un local que se llamaba Frango. Que, que quedaba... Frango quedaba... Donde está el pedro de Emilio Scholes, uh -huh. Eh, en ese centro comercial que estaba atrás pero en mil hay una de pera por ahí muy famosa la Arepa, Ricarepa te Arepa Arepa eh, eh, el, el, el punto exacto el Cine Plaza el Cine Plaza, exactamente esa calle así el, claro el Cine pero Plaza que... era en ese centro comercial que estaba al lado y en ese centro comercial que estaba al lado del Cine Plaza había un local que se llamaba Frangos Ahí comenzó a tocar yo con Cuarto jinetes, pero ahí sí hacíamos eh, música propia y teníamos que tocar algunas versiones ¿no? para que nos contrataran como mm. tal. Sea, teníamos que tocar algunas, otras versiones, porque como música propia no nos querían contratar nada más, pero entonces nosotros hacíamos, eh, tocamos tres, cuatro versiones y tocamos dos, tres temas Cuarto jinetes. Tocamos después otros seis, tres, cuatro canciones de versiones y también le metíamos tres, cuatro canciones de la banda ¿no? como tal. Quería traer ese tema de conversación porque últimamente hay como un movimiento anti-tributo, anti-versiones, que el que hace versiones es menos músico que el que, que no hace y tal. Pero realmente, pensándolo fríamente, si tú puedes hacer versiones, como hacía Cuarto jinete y en esas versiones meter tus canciones y tocarlas y tocarlas, se le va grabando a la gente. Entonces la gente que ve versiones también te va... Yo tengo una o sea, opinión bien... También público que pueden ir agarrando. Yo en tengo, vez estar de estar de no, con la versión... Yo, yo tengo una, una opinión bien interesante con esto. ¿no? O sea, que, ¿Sabes que en Europa tengo entendido que para... O sea, España, por ejemplo, para tocar versiones tienes que pagar por el tema porque hay un huevo que va a verte... que lo, mientras lo estás tocando entonces le cobran al local y el local no quiere que toques versiones y te pide que toques música propia. Y por eso es que la música propia tiene un, un, se mueve sola. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, y en Puerto Rico, imagínate, ¿quién va a estar pendiente si tocas una versión? Y la gente prefiere escuchar algo que ya conoce, por un lado. Por otro lado, este, en mi caso que vengo de, de, de, dar, de, de estudiar y dar clase y todo el rollo, yo creo que, o sea, tú, ¿cómo tú aprendes? Imitando, ¿entendés? Tú aprendes imitando, tú, tú, el niño habla porque escucha el papá hablando y diciendo ciertas palabras, entonces si tú aprendes a hacer Cierto tipo de música, tocar cierto tipo de temas, obviamente tú vas a aprender cómo hacer tus temas. Tú no puedes llegar de la nada a pegar tres acordes, se puede hacer, pero el efecto no va a ser el mismo. O sea, tú un, un, agarras tres acordes de cero, le pones una letra de cero, no te va a resultar tan igual como que tú hayas pasado por un proceso de tocar varias canciones, repetir varias palabras y después armar una canción. Opinión personal. Sí, bueno, correcto, ¿tú? correcto, estoy de acuerdo contigo igual entonces le okay, eh, resultaba eso de hacer versiones y sus canciones. Él, él llegó a calar sus canciones al público, que el público cantara las canciones y las pidiera. Sí, correcto, de que de hecho esa era la idea, pues, de ir metiéndole las canciones de nosotros las personas para que ya vayan escuchando nuestro trabajo, pues, como tal, pues, no simplemente que nos vieran como una banda de versiones, esa era la idea, pero era la única opción que teníamos era esa, tocar versiones y meter canciones de nosotros. Y de hecho, dio resultado. Sí, claro, claro. Y da, ahora que caemos en esto, lo que pasa es que también tenemos que saltar entonces un poco más adelante. ¿Da, da resultado que toques las versiones con las canciones originales o empieza a dar resultado ya después de que tocas en el ítalo las canciones mil veces por todos lados y las metes en la radio? Porque yo recuerdo haber escuchado... ¿Cómo es que se llama la canción? El Yo con Yo, yo, con eh, yo. en la radio. ¿Qué, qué, ¿Qué fue más? ¿Tocarla primero en vivo o tocarla en la radio? Eh, con Cuarto jinete. esa canción Yo con Yo, eh, al principio no la querían poner en la radio, ¿viste? porque decían que la palabra masturbación... era eh, no, políticamente incorrecta. Sido, pero, eh, correcto, porque decíamos masturbación en la, una, parte de la, de, una parte de la letra la, de la canción. Eh, y entonces decidieron no colocar Yo con Yo y Radiaron fue mucho más y fue la que más te dieron eh, esa salida fue Oh My Oh My, sí me acuerdo también de Oh My, oh, my. sí, sí eh, Correcto, que era mucho más comercial sí, sí. Un ritmo ahí, tal y, y era no había esa palabra masturbación pues, Era pues, más oh, familiar my, la canción y la letra era más agresiva Claro, claro Ok, continuamos entonces, mira ¿Me estás diciendo entonces que lo de Francisco Col fue más adelante? Claro, Francisco Col entra, disculpa, Francisco Col entra más o menos cuando acabamos empezando a tocar en los locales. Pero mm, igual por ahí. ¿Llegó al local y los vio qué pasó ahí? Sí, creo que fue eso, que nos empezó a ver a tocar en fiestas, porque no simplemente tocábamos en Charlie, sino que había mucha gente que nos contrataba en fiestas en sus casas, íbamos, tocábamos, tocamos en la fiesta, y esa se fue corriendo la voz, por decirlo claro. así y creo que en eso es un momento Francisco Col que nos ve tocando en los locales y, y en las fiestas De hecho hay un cuento de que llegaron en un helicóptero a tocar en una fiesta y una no vaina Ah, correcto Tocando en Charlie eh, los panas, tú lo debes conocer más entre Anaconda Tour y Keila Tour Sí, Miguel eh, yo cuento eh, el de Kayla Tour, el de Kayla Tour, él siempre iba a Charlie y le gustaba la banda y nos dijo una de las cosas. Dijo, este, tengo hermano, tengo una propuesta de negocio para usted. ¿Qué ah, dime? ¿Qué pasó? Que si quieren a tocar a Cabá, al Parque Nacional de Canaima, el campamento Cabá. Y nosotros, coño, sí va, va, va, va. para ser interesante que... Eh, eh, esa propuesta fue pues, de ir a un campamento en Kadap, en, en el Parque Nacional de Canaima, a tocarle a 180 alemanes. A un grupo de 180 alemanes que estaban en el campamento Kadap. Y de hecho nos fuimos en helicóptero, y eso fue una jodedera eh, en el helicóptero. Hay una, hay, una, hay una anécdota en el helicóptero, teníamos una cava full de cerveza y veníamos todos borrachos antes del el, ante toque, ya veníamos todos turbos, tomando cerveza y cuando íbamos a aterrizar los tipos nos habían llegado de las cuevas, de la caminata de a las cuevas del cadáver y nos estuvieron dando vueltas como 10 minutos en el dando vueltas a esperar a que los alemanes llegaran y nosotros bajábamos ¿te acuerdas la película esa? Eh, creo si no, si no me equivoco me disculpen si me equivoco creo que se llama Apocalipsis Now, que es una guerra de imán, que hay un grupo una banda que se va a el helicóptero. Los alemanes querían que nosotros, cuando ellos estuvieran en, en el almuerzo, nosotros bajáramos exactamente en ese preciso momento que ellos estaban comiendo el helicóptero y tocáramos la ¡Qué calias. loco! <ríe> sí. <ríe> Bueno, bueno. Qué loco. Yo <risa> buen cuento. Yo, yo, yo creo que no había haberlo oído, pero pensaba que era mentira. Sí, pensaba que era un cuento de, esos, de esas leyendas que hay allá no en normal, el ¿eh? ron. Pues. De, parto, no. No, de, de hecho, hay otra pregunta. Cuando veníamos de regreso, veníamos de regreso de, de, de, del campamento Cabac, y la puerta del helicóptero se abre. <risa> un helicóptero Ranger de cuatro personas y mucho. José Murillo, el bajista, tenía medio dormido, curdo ya, y se abre la puerta, y el piloto tuvo que aterrizar en emergencia para poder cerrar la puerta del helicóptero, y aterrizamos al lado de un río de la selva, y cuando Moncho se levanta y abrió y dice... Y ve el río y dice: Verga, yo traje yo. Estaba <risa> <risa> <Todavía> preparado. <¿verdad? risa> que se un va a un leche que <son> <risa> <de cheque risa> de playa. Pues, claro, no le va a ir por play. Con el Pero nosotros tenemos loco y se va ahí, papá. y pá, <risa> <aterrizade>, pero está viendo la puerta se abrió y después tuvimos que aterrizar y me dejé en ese baño. Una anécdota bastante buena del loco ese del Heliptop. Eh, entonces, ¿cuál fue el primer, la primera banda a la que le abrió Puerto jinete Puerto Ordaz? Eh, si no me equivoco, fue Roca Loca 93. 94 fue el primer Roca Loca. No, 93 fue... Fue un concierto. Fue Zapato 3 Zapato en la 3. gira de, de separación. En la gira de separación. Correcto. Eh, exactamente. Y, y sí, tocaron ustedes y tocó otra banda de Puerto Ordaz, creo que era... Pero esa sí la tengo como media borrosa, no recuerdo Percito. si era la banda que si tenía. No la banda que tenía es Sammy. Sammy. Ajá, cuéntame más o menos qué pasó. Conociste los zapatos 3, ¿Cómo fue el impacto? De mierda, estamos aquí, o sea. Bueno, sí, como es eh, normal, pues, de, de bandas ya que ya venían con una trayectoria y hace preparación y ya era de los discos que ellos estaban promocionando, creo que era el tercer disco. Para nosotros, bueno, era algo grande, pero como tal, cualquier persona, ustedes como músicos también, saben que cuando uno está comenzando, ya toca con grandes bandas, ¿verdad? es bastante bien para nosotros, para pues, dar más grandes experiencia de cómo se manejan las bandas, siempre tienen un equipo atrás, no simplemente los músicos, ahí es fin vimos cómo se maneja, como decir, cómo se maneja el maní, como ahora el tubo, yo, cómo se maneja cómo se maneja la banda como tal, y empezamos a ver los Roddy, de hecho que los Roddy no simplemente era el tipo que te carga la guitarra, te carga la batería, sino eran tipos preparados, que eran músicos que tocaban, no era simplemente una persona que cargaba un amplificador, sino eran, que eran tipos que en verdad tocaban instrumentos y probaban los instrumentos como tal. Mira, y ahí empezamos ajá. a ver... Ajá, y, y anécdotas de ese toque, conociste Los Zapatos 3, conociste... Sí, conocimos a Zapato 3 eh, pero no me acuerdo muy bien exactamente, pero sí conocimos, conocí a Álvaro, a Ale Segura eh, creo que ese baterista ya no era, era Rafael Cadavieco, si no me equivoco sí, ya no era sí. Ángel Márquez sí, ya día. era otro baterista que tenía una cola de caballo larguísima eh, sí, estaba ahí. todo rapado aquí, claro y ahí fue pues, <ríe> más que todo eso, pues, eso no, era... siguiente toque ¿Ese es momento, de, ¿sí? de Telonero de... Eh, ese fue es tu primer toque. Con desorden público, con desorden público también. Porque yo que recuerdo que eh, el desorden fue antes del Roca ¿no? que 94 por Tordá. Sí, correcto. Eso, sí. Eso fue... Que el... se, llevó a, se llevó a los gusanos por primera vez. Ah, a los gusanos, gusano, correcto. correcto. Todavía no habían lanzado el disco, todavía no habían lanzado el, el ritual del vacilón. Y me acuerdo que los gusanos tenían una, estaban vestidos de bombero. En, en ese toque... Sí, correcto. Nunca lo yo había de visto. desorden público, gusano y Correcto, tiene razón. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ese toque? Sí. Sí, hecho, Entonces puede ser en ese toque donde tocó la banda de Sammy la primera vez que yo la vi. De... Correcto, sí. De hecho, hay una anécdota de que estamos en la media estación, estamos yo esperando una, a la entrevista como la banda regional, pues. ¿verdad? Y llegó el blanco con Caplis, que es el bajista, y estábamos sentados abajo yo al frente, así en el piso, pues la puerta de la mega que quedaba allá en Puerto eh, Ordaz, es el centro, no va a sonar medio coño madre, no pero eh, fue la vaina de que no me gustó mucho cuando Horacio Blanco le dice, mire, ¿cuándo te va a tener con ustedes que es regional? Y el tipo, no me gustó mucho la forma como se expresó, ¡ah, este es el grupito! Es una nota, claro, claro. después, él se dio cuenta que a nosotros como que no nos gustó mucho, pues... No les cayó ¿sabes? bien, ¿sabes? Sí, y como que, eh, este es el grupito. Después cuando estábamos en la prueba de sonido, la tarima, él llegó y me dijo, ¡eh papá, la agarra ahí! Y empezamos con un frisbee, como a limar claro. a perezas. Para limar a perezas, exacto, exacto. Eh, correcto, sí. sí. Quizás pensó que era un, una bandita ahí del hijo del dueño de la radio los lo pusieron ahí palanqueado y vaina. Y no, después, y que a veces no. pasa que, a veces pasa que uno de repente el tipo dice algo que cae mal y no se da cuenta, ¿no? a mí me pasó una vez, y no sé si vas a cortar esta parte, pero a mí me pasó una vez que iba a tocar justo con Desorden, y sale el manager y no, que nos pruebe sonido, y un huevón, ¿eh? y yo, mira, yo, tú, o sea, nos, nos, si, nos, no, que probáramos sonido después de Desorden, y Desorden probó sonido, marico. Ponte que estábamos ahí como de las 3 de la mañana, y probó sonido como a la, perdón, de las 3 de la mañana, de la tarde, y probaron sonido como a las 8, una vaina así, ¿no? 9 de la noche, y el toque, la venía así como a las 10, no sé, y verga, los desorden tuvo que salir uno y fue que alguien, habló, eh, estaba con Gressley, Gressley dice, coño, quiero conocernos y yo, no, no, estoy, estaba recho el marisco <risa> y alguien parece que habló y uno de ellos dijo sí que no, sonidos. sonido pero parece que es que que contaron: que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nadie no, no, no, no, no, nadie va no, no, el, el, el, la actitud pues de que, no, y no, no, no, no, después que no, no, no, no se les pueden acercar y salen y la gente se acerca y ellos llaman a la gente. Entonces tú dices, bueno, cuál es la? O sea, entiendes. Bueno, pero es que eso lo, es? eso lo vivió bastante Cuartos jinete en toda esa onda de tocar muchos espectáculos en el centro Víctor de Puerto Ordán. Eh, incluso teniendo a Francisco Col de Manager y él siendo uno de los eh, promotores del evento, pues me sí. entiendes. Sí. De la producción, pues siendo el productor de, del evento de Mario desde cuarto dinete, de igual vivíamos ese tipo de cosas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, son menos que ellos se tiene que calar para, pa, ¿sabes? El, el, hay que, yo, eh, de Mustaine, cuando sabes que tiene una banda con el, el bajista y él son, son la banda, pues, no y él cuando lo agarra le dice, tú quieres ser famoso y quieres lograrlo. Bueno, tienes que aprender a comer mierda y cuando te sirven el plato de mierda decir que está rico y pedir más. Entonces, <risa> yo creo que este tema de que si quieres echarle bola a la música y todo este pedo, tienes que hacer esta vaina. Hay que pasar roncha claro. que joder. Pero, pero también, claro, pero también gracias a Francisco Cole, nosotros vimos de otro punto de vista, como volviendo recalco otra vez lo que te dije anteriormente, de cómo trabaja una banda, cómo se hace más profesional cuando tienes un equipo de trabajo atrás, y gracias a Francisco Cole nos nos, nos nos dio esa visión como tal, pues, de tener un equipo de trabajo, las horas de ensayo. Eh, de hecho, nos reunimos una vez y dijimos, eh, dejamos de hacer todo lo que estábamos haciendo, aparte de la música. Eh, si nos vamos a comprometer con la música la música, no vamos a hacer otro tipo de X trabajo. A la, a, que tuviese otro, otro trabajo, no. nuestro trabajo era la música. Y así comenzamos, todos los días ensayamos, eh, como un horario de trabajo. Y eso nos hizo ver un, tener mucho más disciplina como tal. De hecho, yo empecé a ver clases de vocalización, me acuerdo, eh, con una tipa que era graduada en Berkeley, y de vocalización, no me acuerdo el nombre de ahorita, no me acuerdo, ella, una profesora en el Colegio de Ingenieros. Ok, continuamos, ¿no? Uh -huh. Y luego Cuarto jinete entra al festival de bandas del Caroní del 94 y son teroneros de, de orden público. La, la calle. calle. Uh -huh. Exactamente. Espectacular. Ese concierto fue espectacular. Todas las bandas espectaculares, barbarie. Imagínate. Sí. Un, un impacto, unos panas de uno hacían metal y también la tarima. Tienes a la calle. Que la, la calle. Se calle la, no y, la calle Tenías se se la a Pingüino, vive. claro, tenías a Pingüino pero dándole coñazo a la guitarra. No estaba haciendo eh. lo que hacía en, en Sentimiento, sino que, y bueno, y desorden que nunca está de más. O sea, son la tarima, son, son... de hecho, desde público en vivo, para mí siempre son mucho mejor que en disco. Sí, sí, parte, sí, tal cual, tal cual. Yo también, lo, yo también lo digo, y lo he visto miles de veces y no me canso. Este, y, y, y cabe la acotación hablando de esto, ¿no? También he visto, yo vi como cinco veces a Amigos Invisibles, y con los años yo veía que Amigos Invisibles, como que. Muy internacional, muy arrechos como suenan, pero el, el, la vibra en vivo fue como decayendo. ¿Y desorden? 20 años, 30 años y todavía están, que ¿Tú sabes con qué banda toqué? Y me, parecen, me parecieron músicos espectaculares eh, para damas. Mm. Los tipos en vivo son un maquinón. No. Independientemente si el estilo no le gusta a otras personas o no, yo nunca me he basado mucho en eso, pero respeto. Si hay un estilo que no me guste, independientemente de si no me gusta su estilo, pero respeto la calidad musical de esas personas. Y para Lamas es gigantesco. Quitando la calidad musical, eso lo voy a decir así. Independiente, yo cuando escuchaba, yo escuché para Lamas en la radio, yo, ah, coño, bueno, ok. Alguien creo que me regaló la entrada, voy a la vaina. Yo nunca en mi vida he visto un concierto como ese. La emoción, la, la vibra, la, la, la energía que transmitía. Nunca he visto un concierto más arrecho que ese. No es mi género musical, no era fan, no fui ¿verdad? fan después de que me compré los discos, pero obviamente la perspectiva me cambió de la banda. O sea, nunca había visto una vaina así en la vida. Y creo que no la he vuelto a ver, porque yo he visto bandas internacionales muy arrechas, este, he visto bandas nacionales muy arrechas, pero el... el no, imagínate a todo el ítalo brincando en una mierda que no entendían el idioma y nunca habían escuchado nada más. Correcto. Canción, o dos canciones. Correcto. Pero no loco en loco. En la prueba de sonido, Néstor, yo estaba sentado en la tarima así, Lelo, viendo los tipos cómo tocaba. Era impresionante. Los tipos son maquinón tocando. O sea, Herberbiana, Alto Pana, lo tuve. O sea, el placer de conocerlo, de tratarlo. Ok, entonces pasa todo esto, tocas con toda esta gente, eh, tuviste bastante tarima, bastante exposición con Cuartos genete tocaron el, en ese Roca Loca, por, por poner, por poner eh, del 94, por poner fechas, ¿no? Y, pero al año siguiente, ya los meses, o sea, casi al sea, año siguiente, también ya tú estás en cum, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con Cuarto Jinete? ¿Por qué te sale? ¿Se disuelve la banda? ¿Qué pasa allí? Este, no, yo tocaba en Cuarto Jinete, en Charlie, ya no, seguíamos en la parte ya más que todo de versiones como tal. Ya no estamos ya con manager, con Francisco Coach, ya había roto esa, esa sociedad. Y la banda empezó en full nada matate bien ese local, pure versiones, versiones, versiones, y dejamos. Esa carrera musical de no. música propia, pues, como tal, pues, ese trabajo. Y nos dedicamos, a puro versionado, había buen dinero. <risa> había buen dinero y vivíamos bien, pues, con la plata de Mónica y el cochino dinero. Y tocando el Charlie, voy a una reunión, que hace una amiga en vía africana. Eh, nombre, nombre, nombre. Yané, eh, la Jané. chilena, al frente de casa de Pedro. Ella vivía al lado del castillo, el castillo. Ella la chilena, ella, y ella es chilena. Y, y yo ese día, me acuerdo clarito, porque coño, ese día conocí, no, conocí, no, sino que me empaté con una chica súper espectacular, que tuvo una relación como cinco años con ella, de la acotación porque ese día fue de Cuchacú y nunca se me va Nunca se me olvidó de Cuchacú, y nunca se me olvidó se esa señorita, ¿me entiendes? fueron cinco años súper bien a llorar y escucho Kun la primera vez pero no los veo sino que estaba escuchándolo Estaban tocando en la casa al frente y él me pareció bastante de, su música estaba cantando Ricardo Maita en ese tema ¿Cuál? No yo conozco yo conocía a Tato dentro de la movida pues, como tal fue pues, músico y Tato le, le hago un break para que toque en Charlie cuando llega la tercera canción que uno de los socios de Charlie me hacía así ¡Córtale, corta corta corta para el público de Charlie que era mucho más tranquilo eso eh, Estéreo Fitopae era otro marquito, chico, por un marquito con el sabor del Es eh, los chicos no entendían. <risa> Muy bien. Y Pablo Martínez, bajista de La Leche, me dice, pues mira, Galicado, Esto para están buscando vocalistas. Pú. Si quieres yo te hago el enlace. Le pregunto, ven y a raíz de eso creo que después tanto me llamó y hicimos la conversación y, y ahí cuando normalmente está en toda junta, como tal, pues, gracias uh, ese comentario que me dio Pablo, una vez, mira, boy, si quieres, mira, usted está gustando vocalista y pues... Ajá, entonces, pero hay una manera que no me, no, claro, hay que, hay que, hay que esclarecerme, tú venías de una banda que hace, que hace covers y hace música, digamos, pop, o sea, comercial, como lo quieras llamar, no, no sé si me, claro, me rescatas lo todo que, todo que todo quiero todo decir, todo de repente entras a cumple, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ya tú oías música un poco más fuerte y agresiva, pero tocabas con mucha gente porque era real y todo el peo. Sí, correcto. Eh, ¿Y qué pasa cuando entras a CUM? Tú dices, aquí es que yo voy De hecho, yo convertí con Manfred, eso que le dije, ese... Que cuando yo escucho la primera vez dije esto es lo que de verdad me gustaría hacer y ya yo venía ya eh, escuchando otro tipo de música de hecho con Puerto Vidente, cuando yo tenía algo, otras nuevas ideas me las rechazaban de una descartado descartado descartada eso ya empieza como a molestarte un pelo y voy como que evolucionando a otras tendencias musicales, pues, a otros estilos. Y cuando veo a y tengo la oportunidad y los escucho, y era más que ya yo estaba escuchando, no algo que estaba ejecutando eh, como tal. Empiezo, oye, ahora sí, pues me entiende, ahora claro, sí. Claro, lo encontré, contarte". claro. claro. Eh, entonces entraste al me hiciste un, una audicioncita? se inscribieron en el Festival de Banda. Sí, correcto, entró en el Festival de Banda una semana antes. <risa> una semana antes, una semana antes, ellos me dan un café, yo escucho unos temas más o menos, papá, pa, pa, escucho las bases y nos internamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en Casa de Jorge Animal. Eh, yo fui a un par de ensayos de Kuhn cuando estaba cuando era un trío, que era Tato, eh, Frisancho y Jorge Animal. Y después cuando entró Galipado esos cinco días, ellos se encerraron. Antes en los ensayos iban tío pero esos cinco días se encerraron y nosotros estábamos haciendo la cera, coño, que la di, estos juegos no dejan pasar uno oh. yo, tengo, yo tengo dos misiones de Kuhn, o sea, de esa época, ¿no? la primera vez que los vi con Ricardo Maita en Crazy, una verga loca, ¿entiendes? el carajo tiraba en el piso de espalda al público y, y, y, y, y, y Frisancho con los efectos. y después el festival de bandas contigo, ¿entiendes? y te estoy hablando de una diferencia de no sé de tres meses es demasiado ¿entiendes? la diferencia de los dos toques sí. y, y el, el cambio de sonido fue sustancial también, el cambio fue, fue muy distinto lo primero que vi era más experimental era más loco Sí, correcto. Este... Y la segunda vaina, coño, una banda. Puff. Una banda, una banda Olido. con todos los papeles, ¿entiendo? Original, con el sonido, con la vaina, pum, estaba en la tarima sonando perfecto. Pues perfecto. O por lo menos esa es la, la, la, la impresión que uno le dio en ese momento. Sí, de... A mí. Decidimos encerrado esos cinco días encerrado, Néstor, encerrado. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, nos encerramos cinco días con policía tocando la puerta y la mamá con el animal defendiendo qué loco. Eh, llamaban a la policía yo me acuerdo también el del festival de banda imagínate a está otra vaina porque me viene a la cabeza así ¿no? eh, sabes que bueno ahí, ahí participaron todas las bandas tenían por lo menos una persona que era pana de uno que ya uno conocía ese del 95 ¿no? y me acuerdo así una conversación con que así como que los panes se conocían siempre con una vaina, sabes, yo no estaba como niñito, ¿no? y yo les digo a ellos, Kun y coño pero tú no vas a decir, eh, me dijo Rubén, este, Rubén el de, el de Santuario me dice, y ¿tú no, ¿tú no crees que tu banda va a ganar? Y yo le digo, mira, puede que quedemos en segundo porque, sabes, tocamos de metal, sabes, Ahí, la vaina se mueve y tal pero Kun es la banda que suena y, ¿tú? O me decía, no, pero tienes que poner a tu banda en primer lugar y yo decía, no, porque hay que ser realista o sea, Cum es la banda que se va a llevar el premio <risa> o sea, porque es la que suena de verdad, así montada, pues, ¿entiendes? porque todas las otras bandas eran bandas amateur pues, incluyendo Autofagia, o sea, incluyendo todas las otras bandas ¿no? Entonces, no podías dejar de ser realista eh, a de, hecho, tengo una de eso que tú estás hablando porque mi me decía Ey, ya perdimos <risa> ganó Fister Ah, bueno, tu este truco fue ah, muchísimo. yo no me los esperaba bien, que sonara bien, muchísimo, claro. sí. Pero, coño, era para mí, era la única banda profesional de todas las bandas de Puerto Rico O sea, porque obviamente después tocó la leche sí, ¿Sí? Eso fue lo que yo vi, pues Así yo, verga, esta es la única banda profesional aquí Y eso era todo, ¿entiendes? Era una banda profesional y bueno, obviamente una banda de rock y iba a jugar a la gente Una banda poderosa, pues, ¿no? Este... Porque este no me sorprendió mucho, pero no me esperaba que, que, que, que estuviera tan encajadito. Este, sonaba mucho mejor que nosotros. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que lo, lo que nosotros no teníamos de técnica, lo teníamos de malandrito. Y eso y eso se claro. sentía, ¿sabes? La voz y la vaina de pararnos en la tarima así. Y, y se sentía, la gente se volvía loca. Pero eh, pero la banda más profesional fue Kun. Porque yo lo tengo en mi memoria así. La primera vez que yo vi a Kun... Fue en el local de Charlie, pero un evento como pagado Un matiné, que fue uh -huh. barbarie, cicatriz que al final no pudo tocar Y cum. ahí fue la primera vez que yo vi a cum, Que vi a, a Filsancho eslapiar con un flanger en el, en el bajo distorsión y el, como, el, como un drum and bass trancado con Pong y yo, what, ¿Qué verga es esta? ¿Me entiendes? Pero me imagino ese toque primero y luego el de enjido, ¿fue así la vaina? Eh, sí, correcto, correcto. De hecho, por ese toque de matiné es que yo le consigo que ellos tocaran de noche, a tu, ¿me entiendes? O sea, ya con el público sí, sí, correcto. Eh, adulto, correcto, con el público adulto ya no era matiné. O el local abierto normalmente, pues. Es correcto, es correcto porque Ajá. también nosotros participamos en un, en un evento antes del festival que era, que era nosotros, era y Twisted True. Pero yo ese día no le paré buena a Twisted True y no me sonó así interesante cuando lo cuando tocaron. Ese día que en el festival Ajá. sí lo había rechísimo. pero si sí tiene razón. Hubo, eh, hubo ese, esa serie en charles, era un matinee en se toca en el festival de bandas, se lo pregunté a Pin ¿no? Eh, muchas veces se los pregunté a Pin Sancho, se los voy a preguntar. Correcto, no hay problema. Eh, Y Prin muchas veces no se acordaba, la mayoría. Eh, Seguramente borracho, no te lo más seguro. Eh, el premio principal del festival de bandas era, bueno, obviamente las dos bandas, la primer lugar y segundo lugar, Q Nio Tofaya en este caso, le abrían a eh, el Roca Loca de ese año. Y el premio principal en el primer lugar era entrar, era un cupo para el festival de bandas, de las bandas de Caracas o sea, este, ¿qué pasó con eso? hasta donde hasta donde me acuerdo y creo que un comentario, una conversación era que el que fue como juez, pues, me acuerdo al social de una banda del Caroni creo que se llamaba Franklin Zambrano ¿no, Franklin Zambrano Franklin Zambrano, ¿correcto? Sí. Que, el, no, que nos lo hicieron llegar de que el festival Nueva Banda no tenía eh, los recursos económicos para pagarnos una semana de estadía, todo lo que era logística, hospedaje, está, todo lo que era logística para llevarnos hospedaje, comida para el festival de Nueva Banda. Fue pura lástima. No hay es que Franklin Sembrano, sí. y esto es otro, otro dato que yo lo cuento así para el rock and roll y que es, ¿no? Yo me acuerdo que tuvo autofagia, nos bajamos de la tarima, ya yo había hablado con él porque él había hecho un conversación, una, un, una exposición sobre el metal extremo. Ajá. Y yo voy a conocer y el tipo borracho. Pues sabes que él cantaba una banda de metal, de bajo. Y yo me bajo de la tarima y lo voy a, o sea, voy a buscar a la gente. Y cuando veo, había como una... ¿Y Había como una cerquita, como unos animalitos a él, Cabritas, una banda así. El carajo estaba adentro dormido, muerto de la PEA ¿no? sí, sí, muerto sí, de sí. la PEA O sea que no sea sí, novio... Sí, dio sí pero yo, yo, yo había escuchado esa anécdota de Frank Wilson, Tirado por el piso, por ahí todo Sí, sí tal cual, Bicho muerto, ¿Eh? Muerto de la pea. la PEA Pero bueno, cosas del rock ah, Continuamos, entonces, ¿qué pasa después con el festival de... Bueno, después viene el rock en Roca Loca estaba tocando Carlitos Peñarrelló en la guitarra, se fue Tato para Caracas y también le hice otra pregunta. Este, esto queda de panas Tato eh, se molestó que ustedes continuaran con la banda eh, después, porque a mí me llegó ese ese rumor leyenda urbana. ¿Qué pasa? Ahí? Esa leyenda urbana. Pero yo no, no me acuerdo mucho de eso, no de verdad. Pero sí hay que escuchar ese tipo de comentarios de, de tercera persona, no de Tato, ¿me entiendes? Mm. De que escuché ese comentario, pero dice, creo que no, o sea, hasta el sol de hoy creo que no. Mm. De Perfecto. hecho, antes estuvo que contacto. Tato... Bueno, es que lo vamos a entrevistar, que es la tercera pieza de este rompecabezas para, sí. para que nos cuente sobre sobre Q1 de primera mano ¿eh? sí. vamos a traer a yo, la puerta yo, cerrada para que dé su testimonio yo prefiero que lo diga él si estaba molesto <risa> se lo vamos a preguntar igual continúo ajá entonces Festival de Banda ¿qué pasa después? Eh, perdón Roque, Loco. después lo que loca. ok se va Tato al al, entra Carlos Figarela Carlos Piarela, un, un breve, pequeño tiempo el grupo, también sale, eh, Estuvimos buscando guitarrista, fue Luis Bernardo, una semana se con nosotros. Claro, claro, y, que, y, que tocaron y, en, en, en la esquina de la Plaza de la Chipia, en un terreno con reja ciclón que tocó el ETS, me acuerdo. Sí, correcto. Que fue Luis Bernardo, que lo tuvo un tiempo tocando con nosotros, claro, con él largo. ya no está el animal tampoco. Se va tanto pa Caracas, se va este carajo eh, prueben, y prueban uh, y sí, sí, te quedaste ahí y luego quedan tres. ¿o no? Sí, eh, quedamos. Sí, correcto. Ya igual, o sea, un momento de quedamos tres, ¿me entiendes? O sea, antes que por animal saliese de la banda un tiempo que. Ya no estaba tanto tampoco y, y estábamos tres y es cuando yo decido y le digo a los muchachos, pues, bueno, papá, lo, lo voy a tocar, Total, pues, lo no tengo que estar punteando sí, sí. <ríe> sí. ¡Oh, no! no y si me quedo guitarrista y me quedo yo cantando y tocando y otro guitarrista que haga más presencia en la banda como claro, tal, de sí, más, de, más, de, más peso, peso, profesional que yo, pues claro, claro más peso. Pues. Y ahí yo tocando solo la guitarra y cantando y ahí después Werner sale por animal, entran hasta los guerras, ya ya conocemos a los guerras, porque hasta los guerras tuvo un cuarto jinete y había un plato de año y lo, lo arrastro para acá a esta nueva... A este nuevo trabajo? para esta nueva visión? y yo venía realizando ya un tiempo bueno y él le gustó, lo llamamos, empezó a ensayar y le digo, bueno papá ve es este producto, esto es tú? ¡Tal, tal, tal, tal, tal, tal eh... eh ¿tienes libertad de hacer lo tuyo? no tiene, por qué... imitar a lo que se hacía antes ¿me entiendes? O sea, no no, no, no, no, quiere, no queremos que, que te sientas privado a no ser tú, ¿me entiendes? o sea claro, hay ha una matriz como tal pues, una base, pero sientes libre a hacerlo a tu manera, a tu forma pues. Hubo un toque que tocaron los tres con Jorge Animal, que fue el Gal Galice Festival. El Galaxy Festival, correcto, 22, el 22, creo que no me equivoco, Que por ahí hicieron un trencito cuando estaba tocando con Alacrán. <risa> Hicieron el Sembrayuca Sí, sí me no acuerdo <risa> El Sembrayuca organizó un trencito en la olla Y después pasaron al backstage Se montaron, hicieron trencito en la tarima Y fue un desnalga esa mierda Y, y de hecho eh, De hecho, eh, una anécdota eh, Creo que se Barbarie Y todos se fueron o Los bateristas se fueron Y el Sembrayuca se le perdió una baqueta y le tenía solo una vaqueta ¡Coño! ¿Cómo toco? ¿Cómo toco? Bueno, empezamos a ver qué coño y conseguimos un palo de un huacal y el garajo tocó la caja con el palo de huacal y la, la caja se con un pico lo... ¡Pam, pam! Y así tocó, tocó el toque barbarie con un palo de huacal como los huevos. Y luego luego tocaron luego tocaron en, en la chipia Creo que ese fue uno de los últimos toques de Kun, ¿cierto? Eh, correcto, que tocamos con el hacker, tocó LTS. ¿Y qué pasó? ¿Se te apagó el motor. Dijiste que te la dijiste de Kuhn. No, no, no, sí, no. Sino es que la banda se fue como que ya hubo un momento que se fue ya. Se fue tato. Sale el animal. Llega el reemplazo a Juan Carlos. Eh, hace la guitarra a Carlos, después se toca a Luis Bernardo, después se va Sancho, y ya ahí ya automáticamente, para mí ya... Ya no eh, sonaba, ya, no, ya no había banda. Eh, sí, se fue muriendo, pues, como tal, fue poco a poco. De hecho, después de un reencuentro de Q que... ¿En el, do, que el madre, 2002? De, claro, pero eso fue un reencuentro. fue un reencuentro ahí en en la Inop que es como up, al lado de Charlie y no. entonces eh, sé, ya o sea, ya automáticamente tú empiezas con se asesores Sancho me quedo yo Carlos y ahí como que para, hasta aquí llegamos pues es un día barco. Pues. bueno así todo, este, hasta hoy Kun es un, un referente claro gracias licenciado un referente de, para el rock gracias mi colega mañana. de hecho lo Mucha gente de cualquier edad siempre me escribe, coño, no tienes un MP3 de, de Q? pásamelo ahí. Y ahora eh, Frisancho subió los varios temas ahí a YouTube y el tato tiene en su Revernation, también tiene un par, hasta un demo. ¿Acuéstanos del demo que en el 2015 estaban trabajando? Eh, bueno, en el 2015 eh, yo en esa viajadera por la de Puerto Rico, cada cuatro días. Eh, siempre contacto, contacto, contacto y para eh, El sensei <risa> Entonces En esa, de esos viajes de cada cuatro días Porque la oportunidad Que yo iba a que aceptaba, Que nos reuníamos, nos tomábamos los tragos O días, pues normal eh, Salió la idea de de, de de hacer uno o dos temas de Kuhn. pero depresionado versionado de otra forma, pues ¿sabes? digo versionado porque se sonaron sonaba fueran diferentes a lo que era Q antes, realmente claro. reformados como tal pues, esencia, con... pues. Claro. Sí, correcto. Eh, y ni muchos otros cambios como tal, entonces empezamos ahí Tato y yo, yo viajaba a Carlico por Puerto Lago, que es donde actualmente vivo, y viajaba a Puerto Rico cada cuatro días y nos encerramos ahí y empezamos ahí en Casa de Tato él, él, él montaba todas las bases y yo llegaba, pues, grababa las voces de hecho hay una anécdota con Tato que por estar de esto. él está arrepentido esa versión 2015, él no me dejó tres bandas como yo quería, ¡coño! No sé si la dejé en el TV, Pero yo tengo en mi poder la maqueta de este tema de batería, guitarra y voz. Ah, como yo quería grabar la voz fue como tal. Hubo uh, esa pequeña no, que si sí, no, que sí, sí, que no, que será alto, que es nuevo, que... Ah, bueno, porque la, la versión... De que, años atrás. La versión que está en el video es una versión como muy... Punk rock, punk californiano, ¿no? Es punk rock, sí, tranquilita. Y, y la, la que él quería hacer era la auténtica, gritada. Eh, correcto, no sé. La grabamos, pues, fue como tal, yo regañadiente ahí, venga, <risa> me Y la hice, fue pues, como tal, pues. Después no hace mucho, eh, comenzamos <risa> con Tato, pues ya está viviendo en Chile, eh, por WhatsApp, y videamar, y digo, no, no, no, no, Está claro, Tato, que como yo grabé la primera vez nada, me, oh, no, no, no, tiene razón. Ah, viste que tiene razón. La otra idea que se puede hacer, la verdad es que también ahorita está todo el mundo con el tema de que todos están en el extranjero, mucha gente después. Uy, eso me un tributo a KUM de cada una de las bandas que están por ahí. también es una burda interesante. Sería, sería rachísimo, pues, ¿no? Para ver qué vuelta eh, al material de KUM le puede dar cada banda, de, el sonido de cada banda de la ciudad. Exacto. Eh, bueno, eh, sería Reto KUM. Reto KUM. Monta... Eh, Reto Monta tu versión de cualquier tema de Q a tu estilo. Y te ganarás una franela con la cara de Galipago así. <risas> no, no debo querer concursado. Eh, tengo algo que se le preguntó a Crisar, el mejor toque de Q Aparte. O sea, digo, a nivel de sonido. Claro, con tanto es la alineación perfecta de Q. Pero.. Oye, el concierto de los raudales para mí fue monstruo, ¿no? Pero es que el concierto de los raudales fue otro peor, ¿no? El concierto de los raudales fue, digamos, como el único evento, o el primer evento, diría yo, de un solo, entre comillas, de un solo género. Porque tienes a la leche y los Mustang y a como que tienen mucho en común, pues son como tres vanos para familia. y la vaina es en los raudales, que es como que... ¿les tiene? O sea, de cierto pero punto, la gente estaba como uh -huh. esta vaina sí, sí, o sea, como que Todos todo no se que fuera así. El mismo sonidista creo que, creo que trabajó con yo todo. nunca he hablado nunca el con el Tato, no he nunca hablado nada de estas cosas con Tato. Y yo me imagino que si le preguntas a esa misma baile a Tato, que estuvo con los muscas, ¿te va a decir lo mismo? ¿Entiendes? ¿Te va a decir lo mismo? Sí, mismo para eso, que yo he hecho por lo menos pero no sé en Caracas que ahora hecho Tato. Te voy a decir la misma vaina, porque fue el, el, la vibra de esto fue ese.. El, si hubiese, si Kum hubiese seguido, yo hubiese seguido con, con los Mooks, y de repente la leche hubiera vuelto más, hubiese vaina. hubiera una movida de punk guayanés, así, como un género, si ¿sí me entiendes, ¿no? Como, como un género propio, ¿tú? un género así como Kum. ¿Me entiendes? Sí. Eso es, es también es otra idea loca que yo suelto así, ¿no? Es que se te ocurre yo escribí varias canciones esto a Tato. o sea Batato es el cerebro de la banda eso es indiscutible ¿me entiende eh, a nivel de letra eh, las maquetas como tal después Dios. cada quien ponía lo suyo bueno como, pero al salirse Tato yo escribí varios temas eh, Arlequín eh, que me gusta mucho, no es porque la escribí pero me parece un tema bastante interesante. Tu madre. Eh, tu madre. Eh, zapato 3. También eh, Mente. No, Zapato 3 le escribió Fri Sancho. Ah, lo okay. Y, y uno de bueno, que yo... se llamaba Mente, que fue con la que abrimos los Raudales. Mente se llamaba la canción. Mira, ven acá, y existen grabaciones de ese toque de los Raudales. Eh, yo creo que no, ese toque no se sé, grabó. ¿no? Fue el, el la peor error que cometimos. Que sí, la última, la. porque ese toque fue como muy especial, así, fue muy peo, se pues, ¿entiende? Pero las bandas, en, en ese patiecito ahí en los rodales, sin, una, sin una, un pelón de fondo, porque se veían los edificios, o sea, una vaina loca, así bien interesante. Ay, y aparte que en una feria pequeña había un buen sonido... De el, creo que le decían en el de uruguayo que era el ligero de sonido, nos hizo el sonido a nosotros, le hizo el sonido a no los juntas, le no dice que era el que hacía el sonido de la leche como tal, pero los puso son camión a todos, pues me entiendes. Sí, no, sí. O sea, ahí no hubo uh, un, un negro de lo que tú no a sonar, ponle no ahí este de este volumen, este el y cuando veía leche diez, no, todo tocamos pul, no, ¿no? todos tocamos pulso. No, todo son todo bello, es verdad, es verdad. Sí. Ah, Pero para, para las generaciones más más actuales que nos escuchan eh, en el 95 96 creo que fue el de la leche 95 96 por ahí 97 este ¿Grabamos, 99, eh? grabamos en cassette yo iba para los toques con un, un deck doble cassette ficha montado en el bolso se los conectaba a la consola y le decía, mire, para, dame una salida de, de grabación. Y los sonidistas me quedaban viendo con el guapo. Y ponía mi cassette de cromo y grababa los toques. Para, para ese de, de la leche no, porque no estuve muy involucrado con, con el evento. Pero, coño, sí si pude rescatar varios varios toques. Igual con las cámaras. Habían dos para que tenían cámara. Era Boston o Daniel Salazar o Monje y eso era lo que grababa Alfredo también. Esas eran las cámaras que vienen los toques. Entonces, si él iba, si no iba, si tenía cassette, si no tenía cassette, si salvaba el cassette, porque a veces tenía que regrabarlo. Entonces, de eh, era muy difícil mantener, coño, el registro de, de cámaras o de audio. De audio era un poco más fácil, pero de video, igual tuve muchas VHS con toques de LTS, de Toy Hacker, y la humedad me dañó un poco de cintas y perdí cualquier material, y bueno. Lo que tenemos así, lo que tengo todavía, lo tengo así como en dos discos separados, tra tra tratando que no se pierdan, porque ahora con todo digital, jodes es un disco duro y cagó toda la verga. Sí, bueno, pero está la, está la nube todavía, hay que, hay, hay que subir todo lo que se tenga digital a la nube. Pero sí. todo lo que se pueda, que se tenga todavía en analógico, que se pueda digitalizar. Mira, eh, me acuerdo, me acuerdo de que eh, tocaban, tenían dos shows al mismo tiempo. Tocaban en Strike y tocaban abajo en, ¿cómo se llamaba? Hay un local abajo. Entonces tocaban un set. Eh, Caníbal. Caníbal. Caníbal. Caníbal. Correcto. Caníbal entonces tocaban un set arriba bueno y tanibar, yo, bueno, tanibar, tanibar, que era corrían con los de, instrumentos de, para de, abajo de qué digo de camal. eso tocaban el otro set y para arriba y así iban yo lo veía corriendo por los pasillos de, de macrocentro para arriba y para abajo con los instrumentos ¡Qué loco era intenso loco porque hacíamos cuando tú? Eh, media hora en strike pa pa pa pa pa pa pa, pa, pa, pa. Y nos íbamos otra vez a Caníbal, que era en un centro comercial, pero con otro público. Corriendo, pero ya en Caníbal le habían otra amplificadora, ya había otra batería, simplemente la guitarra y que se desconectaba. Para los demás músicos era fácil porque te cansaba, pero descansaba y te reactivaba otra vez, pero para mí no. La voz cuando se te va, se te va, descanse lo que descanse. Correcto. <risa> claro, claro entonces eh, sé, llegó un momento er, que, o sea, ya se hacía bastante difícil para mí y ganamos buen dinero ganamos buen dinero no lo voy a negar, ganábamos para la época se hacía su platica bien ¿entiendes? y esa, esa movidora de un toque aquí, 45 minutos aquí 45 minutos ya, eso duró como 3, 4 meses hasta que un día dije yo no, qué va, no puedo más bro. qué va, no, no, en un solo local lo siento. Y en algún momento vas a hacer música de nuevo. El... Si yo pusiera en una balanza mi vida, ahorita eh, con lo que hago, que al, al final me gusta mi trabajo, me entiendes? que no está ahorita, ahorita las condiciones eh, es muy diferente. Pero hace años atrás, económicamente no estaba tan mal, me entiende. Con respecto a los salarios, pues. Ya. Eh, pero, por ende, en una balanza. Si yo pudiera hacer música y, y yo estuviese haciendo música, ¿me entiendes? En realidad es lo que me gusta. Bueno, claro, como todos, ¿no? <risas> si pudiese hacer música nada más sería feliz, ¿me entiendes? Sí, pero por simplemente, por el, el simple hecho de hacer música, ¿sabes? Voy a componer un tema porque necesito componer un tema y, no sé... ¿Te pasa? ¿Cuándo fue la última vez que compusiste un tema así porque te dio... yo no, sí, tengo bastante tiempo que no... Eh, sí, estoy desconectado totalmente de hacer música yo, desconectado de la música no, porque siempre estoy pendiente eh, que sabe, aunque... Si ves mi playlist eh, de lo que escucho, eh, es música antigua, ¿me entiendes? Claro. O sea, digo antiguo porque es música que ya grupos que muchos ya no existen o... o otros que sí. Sí, todavía siguen tocando, pero, pero bien. no Sí, sé, me parece que la música, sí, correcto, me parece que, que en los noventa es más que todo mi época, ¿me entiendes? O sea, el, la década de los noventa, claro. hablo desde, desde, ante Ed Young, que estaba, que estaba Stone Gozart y Jeff Ameth, pero ellos tocaban con, eso es, Mueblo los Bones, mover los Bones, con los Balls, Templo, de Dove, y ah. después sacaron Témpolos de Dove, que es tributo, el vocalista que se mueve una sobre dos, el uh -huh. de poner los dos, saca uh -huh. en Tempo, los de dos, eh, eh, Pearl Jam, Alison Shane, Stone Temple Pilot, eh, blind melo eh, Sun Garden, como tengo mi banda favorita, Helmet, que es una de mis bandas favoritas, uh -huh. para mí Helmet es camión, eh, pero yo escucho de todo, porque nunca me encasillé a que yo soy escucho este estilo nada más, ¿me entiendes? Así como, puedes escuchar Jay Z, son porno for Pirot, placebo, eh, Radiohead. Eh, eh, mucho uh -huh. impus, core, eh, eh, hasta, uh -huh. te haga loco, quedar con Glenn Denton. Ay, ay, ay, ay, tú sabes pues cuál el el puñete, Puerto Rico. No, no, va. Vale, si, si, es... si sigues en esa onda, si sigues en esa onda, puedes llegar a ser el compositor del año. Claro. Sí, correcto. Siete, siete, siete! No, no, no, no, No, va, papá. Yo, todo eso es la vaina. Es más de de la música, ¿no? Porque yo siempre he respetado a todos los géneros, a los músicos como tal, pero con esos no son música, lo siento. Lo siento. eso no es música, para mí eso no es música, ¿me entiendes? No, yo, yo, ¿no? yo tengo una opinión distinta con eso, ¿no? También, ¿no? Eh, por ahí, por ahí, o sea, en, la, en el diccionario, no me acuerdo si en el conservatorio, hay una, una explicación bueno, en el diccionario, dice que la música es todo, eh, toda expresión estética eh, o toda expresión sonora con una razón estética. O sea, que un pedo puede ser música. Correcto. O sea, ¿sabes? Una sonora. Sí, y sí, Duke sí. Ellington decía que hay dos tipos de música: la buena y la mala. Entonces, hay un tema de gustos, ¿no? También. A ti te puede gustar una vaina de. Sí, sí, sí, correcto, correcto. A te va a gustar corre. un huevón que tengo. <risa> <risa> claro, claro, claro. Okay, pero, yo conozco chingos, yo conozco chingos que cantan mejor, ¿no? <risa> Que cantan mucho mejor que Sepana, claro. No tengo nada en contra de, las, de, los, de los géneros musicales, eh, independientemente si, si, si te gustan o no, pero si me gustan o no, pero en verdad yo no, yo con esa música que va, bro, no puedo, ni con eso ni con el vallenato. Tenemos una pregunta del público. Ajá. Ajá, que cuente una vez que tu papá le mostró un cassette a sus amigos y le dijo, mira, estoy orgulloso mismo, ve cómo canta. ¿Y de quién era ese café? Loco, no me acuerdo. No me acuerdo. <risa> No se acuerda, no se acuerda. Oye, si eso no vimos durante años El casero. era un casero de, de y se lo enseñó a los amigos. Mira, este mi hijo, ve cómo canta. ¡Ah! ¡Qué! Okay. ¡Sí, sí, sí! Si sí, sí. Sí me acuerdo de esa deuda. Si sí me acuerdo de esa anécdota. Ahora sí, sí me recuerdo sí me de que De hecho, mi papá, mi papá fue varias veces a Charlie. Mi papá la primera vez que fue para Charlie Bar, la primera vez que fue, lo pararon en la entrada. Estaba eh, Manino y estaba este otro pana que era uno de los socios, pero también era portero. Y lo paran y le dice buenas noches, consumo mínimo. Y mi papá le dice, consumo mínimo. O sea, que yo tengo que pagar para ver con mi madre ese que está cantando y que tengo 18 años manteniendo. No, o sea, ¿tú <risa> <huevo>? <risa> y los padres se quedan y le dicen, ¡Ven, esto papel limpado! Sí, no vale, paso, paso. Bien, bien, bien, bien. Mira, que. que <risa> Ahora la pregunta. ¿Qué significa para la historia de Kuhn estos nombres? Barbosa y la Matica. Coño, ah. Barbosa es de esquina, bien, Alta Vista Sur, Alta Vista Sur, ahí el, al frente del colegio de Levante. Coño, Barbosa venía de la sur ahí. ahí. nos lo pasamos metido. El para Barbosa y la Matica. Verga, la matica, la matica es la que me fumaba. No, vale, la matica era por el yutirla, un kiosco, un kiosco de Pepsi azul. Ah, correcto, correcto, correcto. La matica era. Sí, lo que pasa es que tuve esa compusa de la matica, la que me fumo o la que iba a tomar culpa, no me acuerdo. Bueno, las dos, las dos. Escucha, escucha, manda un saludo ahí a todos los oyentes. Este hay muchos seguidores que, que nunca han visto cum y nunca lo verán probablemente pero hay mucha gente que lo sigue y que, que pide coño tienes un mp3 o algo ahí y, y, Ay, y son carajito. y son, hay muchas bandas que escucharon o supieron de cum y los inspiró a, a hacer música, pues. entonces coño mandarle un saludo a, a toda esa gente que, que te sigue de alguna manera pues. eh, bueno un saludo para todos esos panas, bandas de Puerto Llan, que si de alguna u otra manera fuimos de repente esos pilares para que ellos formaran su agrupación y estuviesen echando, bueno, para nosotros, para mí particularmente es un orgullo, ¿me entiendes? O sea, de que si he, he sido partícipe para dejar un sendero a las nuevas generaciones, a las nuevas bandas, eh, felicitaciones a todos, de pinga que... Que piensen que uno fue parte de eso, pues, para mí lo mejor del mundo. Y al que no le guste, bueno, que se va y se mande un huevo. <risa> <risa> ¡Gilipollas! <risa> ¡Gilipollas! Ah, que ¡Te voy a tomar por culo! ¡Ey! la calipao! Creo que acabas de componer un tema de reggaetón, huevón. ¿Cuál? esa parte que si no te gusta te mamás un huevo ya, tenemos el hit del momento pero, te el... pero, pero claro, pues tenía que hacerlo no, no, no, no, no nunca cambie, nunca cambie. <ríe> ¡Coyo, no le di eso a mi mamá, que siempre me decía, coño, cambia, hijo! <risa> Pero bueno, no. entonces! Ya sí, de, de esta verga de ya. Esto. Bueno, se acabó esta verga, como se dieron cuenta, coño. Esta conversación fue bastante larga, no sé cómo va a quedar esta edición, porque todo el material no tiene pérdida. Coño, Exacto. la pasamos muy fino con el pana Galipán, el pana... Jorge Luis Urbano, eh, cuñado del compadre Manfred, eh, hermano de, de, de Pati, Yo iba a decir de, de la Galipava. Pero... ¡Oh, cole, papa! ¡Ah, corre, papá! Mira, tengo una anécdota, tengo una anécdota, una anécdota. Ya que me recordaste a uh, uh, mi hermana de... Quiero, amo con todo mi corazón No me enfoque. Mi hermanita del alma, Georgina Patricia Me acuerdo cuando Georgina, cuando Patricia quería hacer música Que ya se le veía pegue, Que quería tocar bandas, hacer música, rock Mi mamá un día me agarró Y me dijo, viste, que esa es culpa tuya esa es culpa tuya. De Patricia arme eso con esos grupitos. Esa es culpa tuya. La mala junta. Coño, no jodas. ¿Hasta cuándo, carajo? Con, con esas músicas. Esas músicas del demonio. Con no? esas músicas. Coño, no jodas. Yo por dentro, pero mamá, ¿yo qué tengo que ver? <risa> La malífuga influencia, papá sí, no. Pero hasta ¿sabía? aquí no estamos en el río sí, sí. no. tengo te te puedo... dije dos horas de pidiéndome, galipago Continúa, pues Oye, <risa> pero eso tú no puedes editar, gilipollas. No, no, no, continúa, continúa, sí, continúa. Ah, corta ya no, ya no, no, no, no, no, no, no sabes sí, ¿Sabe no, ¿Sabe no qué? ¿sabe no, qué ya no voy a no lo esto. estoy corriendo no lo no, no, no estoy corriendo continúa ese cuento estaba bueno, no, no, bueno no, no, no, no. tranquilo tranquilo ¿Vale? tranquilo ¿Qué? tranquilo, <tú <brogue>? <tú> tranquilo. Eh, bueno eh, yo siempre he estado orgulloso de de mi hermana con respecto a sus proyectos musicales me parece una gran vocalista tremenda exponente del rock y bueno, si, eh, así como hoy dice que fue uno de... que yo fui... que ella era mi fan, bueno, yo soy fan número uno de yeah. mi madre. <risa> <risa> ¿Pero qué te vale? No me vas a llorar, marico, Que coño? Yo no me vas a llorar, que esta que lo están viendo ya en Altavista. quién sabe que la pone? <risa> es le coño. Te quiero, hermanito. Ah, bueno, bueno, también tengo una anécdota de más, pero una anécdota de más, pero antes que pues, si esto lo quieren ponerlo, poner, lo ponen, si no, le da igual. <risa> eh, una vez estábamos, yo estaba con unos panas, estaba Leo Reinales, creo si no me equivoco, loco Leo, y otro panas, T Ortiz, Village, y dice: ¿Y ese panas qué? ¿Dónde? Bueno? Ese panas es indio, y le digo. Pero es loco, marico. Ese pan es alemán, hueón. Pero, pero indio de allá. <ríe> <ríe> de <alemana. ríe> eh, eh, eh, ¿Pero indio de alemán? ¿Pero indio de alemán? ¿Pero indio de allá? Pero, pero indio de allá. Como indio de allá, claro. De los indios de allá. Pero, es <ríe> un indio europeo, qué rech. Pero indio <ríe> europeo, tal cual. Bueno, <ríe> vale, hermano. Pero, pero, mira, ahora mira. sí voy a experimentar. Para, para todo. Ahora, ahora, sí, voy ahora sí, o quieres despedir tú? No, no, despide, despide. Bueno, ok. Entonces, ahora sí. Por quinta vez. En cabeza, <ríe> esta, esta quinta despedida, la pasamos brutal, compa. Muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias por la gente que se caló todo, que lo vio todo. Espero que este va a quedar más o menos largo. pero que la edición. Este, pero de verdad que no tuvo nada de pérdida, nada de lo que dijimos. Eh, y bueno un saludo a todos esperemos que el próximo sea aún mejor quizás más adelante continuaremos con eh, armando la, la movida el rock guayanejo, reviviéndola de alguna manera eh, y bueno un abrazo a todos gracias por el apoyo y que viva el rock, and rock. gracias guayana gracias alipao cumes guayana yeah. Cum ya saben dale guayana. like Dale la campanita, suscríbete, únete a OnlyFans, digo. Epa, epa. Y si nos quieres dejar un pelo de la plata, mejor. Exacto. Transferencia, Vanezco, 0134, 0348, bueno, para allá Erga, Gracias, Juanita. Nos vemos la próxima. Cuídense y nos vemos. ¡Vale! No fumen tanta droga No fumen tanta de droga Dejen de inyectarse marihuana